amigo y amiga craneana, soy Jorge Cortés, baterista de Cranion y hoy voy a hacerte un tour por que cambié parches de esta batería, que es la batería que uso para el estudio y grabar cosas. Es una medida un poco más chica de la que uso en vivo. Esta es una Pearl y puse unos parches nuevos que son unos parches de la Remo, que son los Control Sound que trae punto negro. A mí me gusta el sonido abierto no me gusta ponerle muchos bateristas le ponen este sordinas y le ponen cuanta cosa y le pegan cosas a mí me gusta el sonido abierto lo que hago es yo afinar abierto como pueden ver y afino casi idéntico el parche de arriba como el parche de abajo entonces, la resonancia es muy bonita si sí hay un armónico pero son armónicos controlables y me gustan entonces si se fijan el abierto como es control sound, estos, estos matan también armónicos naturales no, es, no se oye un brrr, una reverberancia sino es un sonido seco pero también respira el tambor uso también unos control sound en el bombo en el bombo lo que uso es un muffling que es de la remo también que, es, que va sobre, sobre la circunferencia del bombo no uso almohadas ni nada de eso, no me gusta me gusta el sonido más, más natural de la, del tambor y en la tarola uso un, un Aquarian High Energy que también no uso, no uso ningún, este, una especie de agador ni nada de eso es sonido abierto en la tarola pero este, este parche es como de doble capa a double ply que también controla mucho los armónicos entonces estos parches, este es un ton de 12, 14, 16 ¿Qué es lo que hice hoy bueno, pues voy a tocar un poco para, para que escuchen, la, escuchen el sonido de cada tambor. Voy a debrayar un poquito a ver si les gusta. Muchas gracias por haberme oído, hubo un error ahí, pero ustedes sabrán apreciar el sonido de la tambor Muchas gracias, pásenla bien Soy Jorge Cortés, baterista de cráneo, nos vemos muy pronto Adiós